Increíble, ah, en plan muy duro, tío. Star Mission Armory, Star Mission. A ver si es mola. Este es jueguecillo que quería traer hoy. Tiene mucho sonido. Con a meeting goes. Uh, this, this is your trusted operator. Uh, shock speaking. Que uh, Qué gracioso, tío. Me parece muy meme, tío. El juego, ¿sabes? Ah, en plan, lo vi, digo, una puta oca. Que, o sea, ¿qué? Que dispara y es como el Metal Loop. Para que le dé dan ahora el modo premium. Y yo es que veo ya que es como que se lo tiene muy. O sea, lo que pasa es que, claro, vencer tantas veces en ese Pff, torneo es increíble. Lo que dice es pica pica, ¿no? Eh, pica. Está gratis. Este juego, campeón, me costó dos euros y algo por, por cholómetro. Pero no lo... O sea, este juego lo tenía en el olvido en Steam, campeón. Ya le puedes hacer, eh, ya le puedes hacer la comida. Eh, o, sea, eh, o sea, ¿qué qué? Ese reloj, ese reloj campeón, algo te viste. Joder. O sea, madre mía, cuánto dinero. O sea, yo. La verdad, no sé, me parece súper excesivo Muy excesivo, diría yo Vale, típica rola Círculo rolling, cuadrado dispara ¿Cómo? ¡Qué guapo, tío! O sea, ¡Qué puto meme, hermano! O sea, ¡Hermano! Pero, y yo, la idea de este man Quien hizo este juego es un genio, tío ¿Me gusta el juego ya? ¿Y eso de triángulo y B? Intimidad sao, ¿no? Tío, me gusta el juego ya y acabamos de empezar. Ese reloj equivale a un 25% de mi casa. Buah, campeón, que es una locura. Yo creo que en una entrevista de pequeño yo lo vi. No, de pequeño, de hace 5 años, ¿sabes? En plan... Y te lo juro, campeón, Juanjo, que yo creo que dijo... ¿Cuánto dijo? 16 k de pavo. Lil Eso vale un piso en Ibiza en verano. Puh, campeón, los, los sitios, ya me entendéis. La gente hace dinero de una manera increíble. Cuando alquila las cosas en un sitio que ya me entendéis a lo que me refiero, da bastante dinero por el sitio en el cual está. Turístico, ¿no? Al fin y al cabo, turismo de sol y de playa. A ver si os mola, el jueguecillo. Oye, me tengo que ir a Dios. Sin problema, campeón New Game. La verdad, que un rato muy agradable. Espero que te lo hayas pasado, campeón. Muy bien. Eh, mañana volvemos con mucho más y mejor. Y darle bien duro, campeón. Os queda ya nada. Habemos destruido la terminada, ¿no? Que no nos queda nada. Nos queda nada, campeón. Ya estáis fuera. De... Y habéis probado. Eso es la alegría. Eh, promocionad. Está con vuestros amigos, ¿sabes lo que te digo? Eso es precioso, tío. Eh, a ver qué hace esto. Es precioso el poder seguir estando con vuestros amigos y amigas, progresar juntos, eso es muy motivo. O sea, que te motiva? Un huevo en parte de otra. Que descanse, campeón. Muchas gracias por invertir tu tiempo libre y al igual que todos y todas a diarios en el canal, tío. Mil millones de gracias. ¿Alguien me puede decir por qué la maestra nos pone un examen? Eh? Mira, campeón, kinder, te voy a contestar ya desde el punto de vista adulto, ¿vale? De cuando yo era pequeño no lo pillaba. Los profesores... Por, por bien, o sea, por cosas buenas, por cosas malas, van a tener que ir hasta el último día, campeón. Entonces, es su deber, es como la única manera que tienen de asegurarse que los niños, literal, van a ir hasta el último momento. Literalmente, eh, rueda, y le puedes dar un bóster, ¿no? Pero guay. Use de old situation. ¿Ok? Vamos a darle. Ajá, o sea, bro, bro, bro, ¿qué? Y muchas gracias, campeón de nuevo you Game. Por supuesto, descansa, campeón, descansa. No nos quieren. Hay profesores que, yo qué sé yo, mira, os lo prometo que ya sabéis que yo tengo 27 años. ¡Lol! Cumplí 27 años hace poco y os lo juro, yo tengo amigos que... de un tachicoma de Gochín de Hell! ¡Wow! ¿Qué es eso, tío? Tengo un amigo... Bueno, tengo muchos amigos que son profesores y muchas amigas que son profesoras. Y ahora mismo pues es normal, ¿no? Nada, broma, eh, es que... Eh... Para eh, repasar, para eh, que vayamos eh, más preparados Claro, en plan, a ver, a lo mejor mmm, Kinder y Use Game no le da El mismo Compensation, ¿en serio? ¿Ala, es, la, es la idea del juego A lo mejor no le da la, la misma autoridad Ese examen final, que sabéis que o sea, Sabe perfectamente que es el último día No lo tiene tan en cuenta, pero es como un balance de situación Para que para el siguiente año Vosotros vayáis a preparar máximos máximo exponente. hostia, me ha matado Me ha transformado el pollo frito ¿Qué cojones? ¿En serio? Me ha transformado un pollo frito Rangan es como Megaman Exacto, campeón Mira, ese es otro Rangan O sea, todo parte de la base de Metal Slug y, de, y ya después salieron cosas como el Megaman El Metal Slug campeón Yo era muy, muy chiquitito Yo iba con mi hermano Aquí que se llama... Eh, bueno, se llamaban Antergirdo, ¿no? Terhirdo es como un... Un kiosco, ¿no? Pero tenía en ese aspecto Una sala de recreativas, ¿no? Literalmente Y vaya, estaba ahí como a la altura de la... De nuestra plaza de toros de aquí del pueblo. Literal. Y os lo prometo que yo iba para allá con mi hermano. Yo no tenía ni media torta ahí. ¿Sabes? En plan era súper pequeño. El Nacho se pegaba ahí tremenda vicia. Yo me quedaba viendo y jugaba. A lo mejor algunas veces. Literal. Pero yo de pequeño muchas veces prefería ver a mi hermano jugar. Igual que los Final Fantasy. La mayor parte del tiempo yo me he hecho. El Final Fantasy 10. Y el Final Fantasy 9. Y el 7. Pero los demás Final Fantasy se los he visto ya a mi hermano Nacho. Son muy de saber. Son juegos muy de culto. ¿Sabes? Ah, es una locura, gente, Final Fantasy Juego, patrofi pa juego patrocinado por KFC Totalmente, guapo campeón La madre que me parió Lo mejor es que el triángulo hace oh, oh, oh, Hace como el típico sonido, ¿sabes? De, de, de pato, tío Bueno, en verdad no me queda claro si es un ganso, si es un pato O si es un pobre cisne Rezagado, de las manos de Dios eh, Qué gracioso, tío Qué gracioso, hermano, me están cantando porque es el tipo Rangan Arcade que me gusta tanto Y que, por supuesto, gracias a vosotros Tengo la confianza de poder traerlo al canal Porque yo Cuando Molly vea esto, yo de pequeño No paraba de decir, Shot Gun Porque era del Metal Slug, gente ¿Qué es eso? Mighty Power Gente, se viene ulti Este juego tiene chicha, eh Gente, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Quiero hacer eso, el ataque Minty Bro, bro, bro, bro, qué trance. Wow. Yo una vez fui a un salón eh, del manga en, en Mérida. Qué guay, macho, Mérida. Y qué chulo, campeón. Yo, pff, vaya, cuando iba a lo mejor con Nacho y fui una vez a Mogué, pues ya era muy pequeño, como para eso, ¿sabes? En plan, eh, ese me Sergillo, me... que se me juegazo, ¿eh? eh, eh ya ha cenado, ¿no? Con la, capa, con, la, con, con la capa de. El, el de esto al, el, al, al, al, dragón. El, al dragón. Qué gracioso, tío. Gracioso y qué guay, yo te lo prometo, campeón, cuando iba de pequeño y fue a una, porque después a lo mejor mi hermano se quedaba allí con balta y tal. Y yo por pues, un niño no me podía permitir eso. Literal, en plan, tenía que ir a, a las clases, ¿no? Y nada, yo flipaba. Tengo un pato que me ayude y tengo una, una puta escopeta más grande que.. Madre, la tula de muchos de los que están baneados. ¡Wow! ¡Y yo qué juegazo! Ya estoy por aquí. ¿Qué pasó, hermano? Sergillo, muchas gracias de nuevo. O sea, de corazón, hermano, te lo prometo. Muchas gracias por ese Light. que lo disfrutaré mucho porque es un juego que recuerdo con mucha, eh, con mucha, ¿sabes? Inocencia, porque fueron uno de los primeros juegos sin zombies de Play eh, de Play 4 que tanto yo jugué como en el piso de eh, cuando estábamos en Huelva estudiando, eh, el maldito módulo, <coughs> Jugamos mucho. plan, porque era gracioso. En, en plan, jugamos una vez cada uno no En plan, te matan, ahora voy yo hace No, perdón, te matan, hago una misión, ahora voy yo Y así, insuyecidamente, está muy guapo Y... ¡Hala! Y esa babosa No me acuerdo cuántas horas tenía, pero Entre misión, entre pit y flauta, son muchas horas ¿eh? Del juego ese, hermano, había Una eh, de juegos, estaba cenando qué hacen agachón Gachón, tipo Final Fantasy, qué guay Que fuera de coñas, había que entrar con una máscara de gas En serio, la putada Es que solo fui una vez y no era eh, Muy culto en cuanto a videojuegos y anime Nada, campeón, pues cuando yo, como cuando yo era pequeño, o sea, conocía, ¿qué te digo yo? Ramma, Full Metal Alchemy, conocía Goku, conocía Fate ne o sea, Fate, Fate Nine, ¿no? Literal, Cowboy Vivo. Eh, anime, Slayer. Ah, qué guapo, tío. Animes que ahora mismo eh, eran animes que sacaban en canal Sud de Andalucía, campeón, Juanjo. Literalmente, que Canal Sud de Andalucía, era como una, una, un canal, ¿no? De Andalucía, que te ponía. guau. Era flipante, te ponía cachos de serie A lo mejor yo que sé, más para arriba, fuera de Andalucía A lo mejor había un... ¿Cómo se llama eso? Canal Autonomo? autónomo, ¿no? La, ¿Sabes? No me acuerdo cómo se llamaba Hace mucho tiempo eso, ya era pequeñísimo Mi padre seguro que lo sabe La autonómica era algo así No me acuerdo, tío Qué guapo, eh Qué loco, tío Ya estoy, ¿sabes, y ¿Ya has comido? ¡Eso es espagueti! Y no lo disfruté tanto, normal, campeón Pero bueno, lo importante es la, la, la percepción que tú ahora mismo tienes Tiene bastante horas de juego Pero me mola por eso, Sergillo En plan, es un juego que a la larga lo puedo llegar a traer al canal Porque no es pesado Me refiero a que un juego de zombies en este aspecto de tantos zombies pegándote todo el rato con zombie Puede llegarse pesado Pero aquí siempre tienes la, la oportunidad de hacerte un arma O una misión de un arma guay Que yo recuerdo era así, en plan Lucero del alba, ¿sabes? Y te hacías un bate de béisbol que reventaba a los zombies, ¿sabes? Era la polla Me acuerdo que después había peleas como en un tipo de... De zulo, no, tío De panteón, ¿sabes? Como rollo gladiador, ¿sabes? De ese palo Más adelante Pero no me acuerdo muy bien del juego O sea, hace mucho tiempo que yo jugaba al juego Literal Y que el in Light este coincido contigo Y concuerdo que no me, a mí no me gusta el nuevo me parece demasiado... ¿Cómo se llama ese juego? El otro, Far Cry, ¿no? Literal Ay, ya no vas a... Ya no a... Ya no va a lo ver A ver, pero es normal, campeón, Juanjo Pero bueno, al fin y al cabo, macho, gracias muchísimo Te lo prometo lo de... Eh, la, eh, o sea, literal, tipo Final Fantasy Pero fuera de coñas había que entrar con una mascarilla de gas Una máscara de gas, Que eh, Va, más para atrás había menos higiene Además, eh, que tienes eh, la campaña principal y luego el segundo capítulo que te viene con la edición, eh, te, que, que te regalé los DLC, ¿no? Qué chulo. Eso, ese contenido no lo he visto, Sergillo, por ejemplo. Vamos, que me estás diciendo eh, que viva eh, que viva el canal su. No, pero arte caso, o sea, era gracioso. Eh, no, no era el canal su, era... Eh... Espérate, canal su no era, tío. Era... Eh... Dios, le acabo de decir nada. nada. La, la banda al patio no, tío O sea, eh, Canal Sud Andalucía, perdón Eso, Canal Sud Andalucía Canal Sud es lo típico de las noticias de... Ya me entiendes, Juanjo, de, ¿sabes? De, de, de aquí, de cerca, de Andalucía Poligranesa, Gendry, eh, Poderosa Te ha dado tiempo, este juego está muy guapo, ¿eh? ¿Ese juego que, Campeón de Zari ¿Te acuerdas de Metal el Lou? El juego que traje de pistolas Que era un sordadito, que iban hacia adelante Pues igual, me encanta Muy gracioso, pero en vez de un sordado eres una oca, Un cisne o un pato, literalmente No sé qué es todavía, pero es muy gracioso es eh, en 2D este juego, ¿no? Sí, de plataformeo. Es súper guapísimo. O sea, me mola muchísimo este tipo de, de juego. Ya lo has visto, Yendri, Tú has venido hoy por el Grounded. Y te has dado cuenta. Que yo traigo todos los días juegos diferentes y me los hago, eh, entero. Y después lo traigo como gameplay. Te viene incluso eh, el tercer capítulo que se llama eh, Hell Raid. De... Que es de las mazmorras. Qué guapo y eso. Eso sea, ya no sé qué es. Ah, ahí ya estoy fuera del yogo. De qué guapo. Jugaremos eso también, los DLC. Sí, sí, o sea, te lo prometo, campeón, eh, Juanjo eh. Me parecía súper goti, ¿eh? Y había otro canal que... O sea, no era Canal Sur Pero me acuerdo que, que lo pillabas en el comunitario Eso comunitario, es que es una palabra muy antigua, coño Una palabra... ¡Hala, me llevo el cerdito que me va tirando munición! Y yo, qué guay, ¿no? Sin comentarios, flipante ¡Pato! ¡Eh, patito! Y otros DLC de cosméticos y más cosillas Qué chulo, eso me mola, igual que eh, el rollo de... <coughs> El único Assassin's Creed que yo tengo, mi hermano Sergillo de la Play 4, era el de los piratas, el Black Fly. Si te traía trajes chulos, tío. Ese capítulo salió el año pasado. Pues para que veas, ¿sabes? El juego ese. Ya ves si salió el año pasado el otro, ¿no? No, en este año, ¿no? ¡Hala! ¡Primer boss, gente! ¡Wow! ¡Hola! What the fuck? Increíble. ¡Hostia, que el cerdito también le pega! ¡Hala! Tengo a porcorroso. Si sabéis de estudio Ghibri entenderéis que roso, Pues eso, alusión, pero joder Qué gracioso, ¿no? Va, yo creo que me hago El primer boss, eh, creo, si no me da vida Estoy muerto, y, y ya Despedimos el directillo, wow Bueno, en verdad me lo voy a hacer, qué cojones, ¿sabes? Cuando me olvide lo de Sot Machine acordarse de mí Le va a venir a la cabeza toda nuestra infancia Pues yo me pegaba por el Metal en Luz diciendo Sot Machine todo el rato Ah, increíble, Gendry, eh, Sergillo y, y Avezari que habéis venido ahora antes de, de ver este juego Cada vez que matan a, a nuestro pato Oka eh, de todo, literalmente el pobre, es reducido a pollo Tu que en life, eh, Lelos, está, está muy divertido, eh, fuera de coña Me está pareciendo un juego en plan super, que no me lo esperaba, no me lo esperaba que fuera tan guay eh, la mayor parte del tiempo, los juegos que son, como ya sabéis, en este aspecto, Run and gun, a no ser que sea un... Un mmm, la verdad es que precario, no, lo siguiente. Aunque hay uno súper difícil, que me acuerdo que el Molvin nos lo dijo, la de... El de ¿Cómo era? Valking Bal de... De Viking, ¿no? De Viking. ¿Esto es mejor? Sí, es mejor. Obviamente, a ver, Metal Gear Tenía una idea muy buena, campeón. ¿eh? Y luego, pero... Obviamente, aquí ya, partes de la base de que es mucho más fácil saber... Por supuesto que gusta y que no. Y ya, ah, yo te lo prometo. Ver un pato, un pato oca pegando tiros de esta manera, pues la verdad me parece súper genuino. Para que mentir genuino no lo siguiente. Y con las mecánicas estas, pues la polla. Perdonadme la presión pero la caña, ¿eh? O sea, es genuino. En plan único, como que este tipo de contenido a la larga, a la larga la gente le da poco, poco paso. Pero yo siempre seré un creador de contenido que en un futuro es cierto que sí. Yo qué sé, por ejemplo... Algo genera mucho y, y hay que jugarlo sí o sí. Pues lo jugaré X horas, pero también siempre traeré este tipo de contenido. Me gusta lo indie. Hay que, hay que saber dónde está la, la supervivencia y dónde están tus valores, ¿no? Y estos es mi, son mis valores. Me encanta este tipo de juego. No sé, me parece la polla. La verdad me parece súper heroíno. Un diseño muy guay, eh, tiene una mecánica súper divertida y llevo jugando media hora. ¿Cuánto cuesta menos con Trencho? Yo me entro campeón por menos de 5 pavos. Como le he dicho a Yui Game, por menos de 5 pavos, ¿sabes? ¿eh? En plan... ¡Hostia! Este tipo de juego para cuando vayas básicamente, campeón, y lobos a casa de tus abuelos. Te partes la caja jugándolo con tu hermana Noah. Te lo juro, campeón. jurado, eh. Te partes la caja. Una, una una de estas. Una vida cada uno. Te me de risa, campeón. Te lo juro, eh. Me está encantando el juego. Y este es el primer boss. Lo voy a dejar por aquí ahora, pero... Está flipando, tío. Está flipante. Y mira que no sé lo que es el RT. ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Que se va a transformar en un pato super saiyan? ¡Oh! Me ha ganado el juego ya oh, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenemos un pato super saiyan? ¡Wow! ¿Qué coño? 16 pavos, me lo compro Si hacemos una vida cada uno, solo juego yo Nada, campeón, pero es lo mismo que hacía mi hermano Nacho conmigo O yo con mi primo, Y era mi prima venido hoy Que os lo diga, yo ponía Artequen Literal, ponía que pues mmm, nos pegamos y de hostia los tres, y ya después soltábamos el mando. Literalmente, Super Goat, ahí lo tenéis, Mighty Goat, exacto, de ahí va, ¿eh? Qué guay, ¿eh? ¿Qué? Ha DJ evolucionado. Ya, por la ya. Ya, te Sí. Ha DJ evolucionado, qué guapo, ¿sabes? Finalmente, juego. Calidad, precio increíble. Oye, creo que es 2019, si no me equivoco, ¿eh? Muy bien. Comprado, adjudicado, qué guay. Además, que, repito, es el típico de juego para que tú lo juegues, campeón lo... y yo Yo os lo juro, yo. Sabéis que conmigo vais a conocer juegos que otras personas no van a jugar. Y yo voy a conocer con vosotros juegos que los niños de hoy en día no van a jugar, que solo piensan en el Fortnite, en Verga, en Valorant, en Skin. Y por supuesto en Vacilade, que tiene una skin. Eh, y el Pico Mighty, ¿no? Se llamaba así, no en el Fortnite. A mí me da igual. Yo solo veo si es bueno o malo O sea, es el man, ya está Ganar o perder, ya está No veo más nada cuando juego a un competitivo O sea, veo el ganar una partida eh, El invertir 45 minutos de mi vida en ello, ¿no? O sea, el minti, vaya mierda de pico Ese que parece como un... ¿Cómo se llama? Un regalito navideño, ¿no? Renegada, eso Una puta mierda, campeón Vaya mierda de esquí A mí no me... No, me... Yo no las tengo Yo no las tengo Yo tengo solo a la chica zombie ¿Pero por qué? Porque yo viví con mucha... Qué guapo, tío. Viví con mucha emoción la, la chica zombie. Sabéis a lo que me refiero. En plan, cuando el Fortnite. un nace. Joder, soy un mierda. <risa> eh, Le dices eso a un niño del Fortnite y lo mata. Sí, ese, ¿eh? A mí no me gusta. No me gusta, la verdad. Os lo prometo, no me gusta nada. Lo que tiene lore. Hermano, este juego va a ser la polla. Eh, el invocador del cuervo, ¿vale? ¡Wow! Sí, los tres juegos de hoy son bombas, ¿eh? ¿Esto se guarda? Sí, campeón, supongo ¿Sabéis que, que me recuerda muchísimo a hacer Ese tipo de rollo de... Ya me entendéis, ¿no? Aquí tienes al herrero Aquí tienes a este eh, Yo estoy aquí para tu servicio, ¿no? Eh, soy Es que no hay mucho que traducir, de Great One ¿No te creas que la comunidad Fortnite es así ahora? Solo siempre fue así yo es que te lo, ju lo juro O sea, nunca ha sido así campeón, Juanjo Nunca, nunca, nunca En plan, yo de yo cuando, cuando era más pequeño Como creador de contenido, el día de hoy lo sigo siendo, ¿vale? Yo no me creo mejor que nadie, ni mucho menos Pero lo prometo que yo lo veía en plan Dios, la, la tienda, qué guapo de Fortnite algo nuevo, ahora, ¿qué dices? Y yo, si hay... Si de aquí a que yo baje para abajo de toda la tienda del Fortnite y acabar directo, o sea cenando y diciendo gente mañana nos vemos, muchas gracias por todo no me da tiempo, o sea, si son tan cabrones que pusieron lo del salvar el mundo na no nada más empezar el juego, no, no, no, nada más tú decir vas a seleccionar el modo, a mí se me olvida y yo pierdo pavos del Fortnite, yo hace mucho tiempo que no le meto dinero al Fortnite, ni la haré ni la haré, macho, Qué guapo tío, el juego me está gustando, pues este juego no sé si lo conoce Balta, seguro que le gusta, Balta le encanta este tipo de videojuegos. Bueno, a vosotros igual, ¿sabes? Me pasa que siempre digo Balta, pero Balta ya sabéis que es como Spring Boots, qué guay. Balta eh, siempre me da una recomendación, al igual que vosotros, de juegos que me cago encima, tío. O sea, son las bollas. Son las bollas. O sea, no, no son la caña, ellos. Todo. Muy buenas noches a todos y a todas. Eh, se os quiere muchísimo. Eh, muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad de Digimon, gente. Eh, desde el corazón, se os quiere muchísimo. Gracias, Sergillo, también por ese mega jugador de G-Light, tío. Que lo jugaré y lo gozaré matando zombies. Never forget it. Price The Sam, my brother, and sister. Let's go. Eh, el patito, eh, killer, gente. Jugaremos más mañana. Buenas noches. Muchísimas gracias. Se os quiere...